Bueno, pues ya estamos en vivo y a todo color. Así es, así es, en vivo y a todo color. Les saludamos con mucho gusto y con mucho placer en este día tan especial para nosotros. Amén, así es. Porque es muy especial para nosotros. Claro, claro que sí, es muy, muy especial, muy especial. Y les Ahora. platicamos, por las gracias del Dios Altísimo... Hemos llegado a 56 años. De 56 máxima. años. ¿Se dice fácil? Sí. 56. Sí, pero bueno. Y gracias pues aquí a Dios aquí por... estamos en, en la pantalla en, en la televisión eh, y pues estoy viendo allá. Bueno, nos estamos viendo allá. Así es. Y pues, bueno, agradecemos a nuestro Dios, primeramente, esta enorme y grande bendición. bendición. Amén. Me recuerdo hace es. algunos años, cuando apenas cumplimos un año, dos años, tres años, pero ya se oía de personas que estaban llegando a los uh -huh. 25, que a los 40, y que a los 60, digo, perdón, a los 50. Sí. Y nosotros ya nos pasamos de los 50. Pues ya. ¿Ya? ya. ya, ya quedan atrás, pero ahora vamos por los 60 y al rato por los 70. ¿Y por qué no? Hasta los 100. Bueno, Dios, Dios, Dios sabe todas las cosas ¿verdad? y estamos en sus preciosas manos. Entonces, ¿cómo no agradecerle a nuestro Dios Así el hecho es. de que estamos aquí? Fíjese cómo estábamos antes nosotros. Muy diferentes. No, bien gopetones. <ríe> Muy diferentes, claro. Pues estábamos en, en la juventud, en la juventud. Este, así es. <ríe> por eso ustedes se pueden dar cuenta ahí de que... Eh, Los años pues, han pasado. Por alguna razón, esta mujer me escogió o yo la escogí. <ríe> El caso es que aquí estamos juntos. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo no darle gracias a Dios por esa bendición? Nos conocimos de muy jóvenes. Estábamos en la escuela. Jovencitos. Salimos de la escuela y ya salimos ya como novios de ahí. Ahí, pues sí, más o menos. Sí, ¿verdad? <risa> más o menos. Y me fui a Monterrey, ella se quedó en Reynosa. Es que mencioné un poquito. Y tú recuérdame lo que a mí se me olvidó. Ándale. Eh, y pues me fui a Monterrey a, a, a vivir por allá porque mi padre nos llevó a, a, a toda la familia. la familia mi madre estaba pasando un momento muy crítico en su vida porque había perdido el, al hijo mayor había fallecido mi hermano José y le ofrecieron un negocio en, en Monterrey a mi papá y, pues, dijo, pues, me, me los voy a llevar. Uh -huh. Y nos llevó, y se estableció el negocio. Pero tú te me quedaste rinos Sí, pues, ya no veíamos de cuando en vez. <ríe> muy de vez en cuando. Sí, así es. Por eso, por eso se alargó también el tiempo, porque, pues, estábamos muy lejos. Estábamos un poquito lejos. Y en aquellos años, Wow, mm. <risa> qué no, pues, tremendo era viajar en los autobuses, no había buenas carreteras y, y era el, el sacrificio que hacías cada, cada vez que, que, que ibas que, a, a que Reynosa. ibas de, de Monterrey a Reynosa. sí. Bueno, eh, no, no, Pero, no bueno. es muy largo el asunto. El caso es que esta chica y yo decidimos un día casarnos. Eh, y han pasado ya 56 años el día de ayer. Ahorita estamos ya 31 de, de octubre, el día día 30. Completamos uh -huh. esos primeros 56 años. Uh -huh. Así eh, es. Yo había deseado haber visto esto el día de ayer, pero nos fuimos con la familia a comer y. No pudimos pues, con los hijos. No, no, no pudimos, ¿verdad? Este, Hasta estar el día aquí, de ayer. A tiempo para poder preparar esto y, y pues, uh, eh, dar unas palabras de claro, agradecimiento. Claro, claro. Pero es un, un, un agradecimiento porque, por esta bella mujer que tengo aquí conmigo. Gracias. O sea, la, la que saca <risa> arriba, ¿verdad? <risa> Pasan los años y ya no es igual. No, bueno. no, para nada. No, no, yo no cambi... bueno, bueno. Yo he cambiado mucho. Eh, mi pelo, pues, como lo pueden ver ahí, aquí arriba. Era pues, café, al... café castaño. Sí, no, bien guapetón. Eh, no, no, no. Y esta muchachita que está aquí, está a, a, a mi lado. ¿Pueden, pueden verla acá arriba? Miren? No, pues no pues, sí. pues Y esto fue cuando los 50. 50. Esto fue cuando los 50 años uh -huh, ¿no? uh -huh. Pero llevamos 6 de este nuevo ciclo Y pues decidimos un día casarnos Y quiero agradecerle a un amigo Que nos ayudó mucho Imagínense yo en Monterrey Ella en Reynosa Y eh, preparar todo lo, lo que es... Eh, eh, sí. el asunto de la boda y, y que la iglesia que el casino y que esto y que el otro y, en fin, entonces Mario que fue compañero de nosotros de la escuela, esposo de, de Conchita el esposo de Conchita que es una de las amigas que Conchita tenemos aquí en Hernández Facebook, Hernández de Montsibay. eh pues Mario se encargó hacer las veces mía de eh, hacer, sí, hacer los, de los trámites arrelos. y todo, todo, todo. Cosa ya que, ya para que <risa> siempre, te anime. siempre agradecimos a Mario eso ¿no? este, y a Conchita que fueron nuestros pilares en, sí, sí, en, en, en, en la juventud en, en, en la cuestión de uh -huh. agarrar todo los las trámites, cosas, sí. ¿verdad? todos los trámites y todo eso. Uh -huh. Y Mario era muy conocido en, ahí en Reynosa y, y pues Dios lo usó para.. Ser no, no, nuestro Nuestro padrino <risa> de, de, de, de, Del evento ¿no? de, ajá. Entonces pues Estamos agradecidos con Dios Y Así es Desde aquí Enviamos un abrazo a, a Así Mario Así es Un fuerte este, abrazo Nuestro cariño, nuestro amor Y pues a Conchita Conchita también Recibe un fuerte abrazo, Conchita, un fuerte abrazo, nuestro cariño, nuestro amor para ti y para Mario, aunque ya se nos haya ido, pero bueno, el Señor conoce todas las cosas. Así es. Y, y damos gracias a Dios por, por todo este tiempo que, que, que ha pasado, son ya varias uh, varias décadas, entonces eh, en cada, cada etapa tiene todos sus... Su, To, todas las cosas ¿verdad? Que, que hemos uh, así, pasado, curva, sí, pero a pesar de todo, pues uh, eh, la misericordia del Señor, su amor ha sido grande y aquí estamos todavía. Yo creo que hay todavía propósitos del Señor en nuestras vidas para estar aquí todavía eh, es. con ustedes y uh, dándole gracias a Él primeramente por todas sus bondades, por todas sus misericordias. Sí. Y, y, y como nos dice aquí el, el Salmo 103 es, es un precioso Salmo que siempre siempre nos, nos ha gustado mm -hmm. y, y nos dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, todo mi ser su santo, y bendice alma mía Jehová y no olviden ninguno, ninguno de sus, de, de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él es el que perdona todas tus iniquidades y Amén. el que el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así como usted. Alabado y glorificado sea su nombre. Y, y bueno, pues eh, damos eh, gracias también a todas las personitas que, eh, familia, amistades, eh, eh, hermanos en Cristo que eh, pues han, han enviado este saludos, felicitaciones, saludándonos, agradeciéndoles a todos y cada uno de, de ellos, ¿verdad? Eh, su, no lo vamos a mencionar porque son muchos No, no, pero este, gracias, gracias hermanos, gracias familia y, y gracias a, a todos, a todos, a todos por su, su amor hacia nosotros. Y bendecidos sean todos en el nombre del Señor. Y es que tenemos la, la página de mi esposa en Facebook, uh -huh. o sea, la, la, la, la mía, y, y tengo una, una adicional. Así ¿no? Son es. Son tres páginas, además de todo lo que tenemos de, de uh -huh. videos y todo eso. Entonces, Así es. Eh, pero tal vez se pregunten, ¿y ¿quién es esa muchachita que está aquí? Ah, acá. <risa> Mi sobrinita? mi sobrinita, mi linda sobrinita, San sí. Juanita. Ella vive Dios, en San Antonio. Dios te bendiga, San Juanita. Gracias este... por, por haber sido nuestra madrinita de, de sí, pétalos. Sí. <risa> bueno, Tengo aquí un sí. cable que es el que... Sí. Eh, y, yo moví, y, yo y, y yo lo moví. Sí, okay. y bueno. hace que se desaparezca la, la, la imagen, pero ya está ahí. Eh, y es que el cable está un poquito corto uh -huh, y, está y eso bien, es lo que hace bien. que vas eh, en este detallito pero bueno eh, ahí, ahí estamos entonces agradeciendo a, a Dios cada cada bendición de cada día el Señor nos ha permitido tener cuatro hijos así tres es. nacidos en Monterrey y una que venía en camino de Monterrey uh -huh. a, a Reynosa así es Nació en Reynosa, uh -huh. este, que es la única hija que tenemos, así hija es. mujer, los tres son varones los primeros. Mamada hija, Élida. Élida este, Elizabeth. Y del de fruto de ellos, de, de estos hijos que se nos pasaron ya, eh, pues, pues son, son han surgido siete, siete nietos. Siete, siete, siete nietos, así es. Y pues es, es hermoso tener. Estos momentos para Pensar, recapacitar Y agradecer ¿verdad? A, a nuestro Dios Todo, todo, todo, todo Lo que Él ha hecho en nuestras vidas Amén, así es Este, y pues bueno Eh a ver, Felicitando a Pedro Guerrero Ah, hermano eh, Pedro Dios lo bendiga, hermano Calen, Pedro allá, este Gracias, mil gracias eh, Un amigo De muchos años Y colaborador colaborador Sí, él ha estado participando así Con es. nosotros En lo que hemos en, hecho en el Valle Varios tiempos, así este, es Gracias pero Dios te bendiga Así es, este, así es A él también ya Su esposa Partió con el ella, señor ella partió. Este y pues uh, amigos Amigos de, de muchos años Sí, en, sí, en, en sí así es Y pues bueno eh, Estamos agradecidos con nuestro Dios Por esta oportunidad eh, Que el Señor nos ha Brindado Y quisimos hacer este video uh -huh. eh, Tengo do dos pantallas aquí Y la cámara la tengo aquí en frente Entonces por ver acá no, es, de, de, no distraemos desenfoco, y, y... Desenfoco mi, mi vista a Ajá, la cámara. exacto, sí. Eh, les menciono eso porque... No es, es, cor, y... es, es correcto que, que ellos sepan por qué la vista la ponemos en, en otro lado. Uh -huh. eh, no, no es por... Uh, otra cosa más que por eso. Sí, claro. La cámara la tengo primero enfrente. Enfrente. Y la pantalla está... A un lado. En, del monitor... Lo tengo a un lado uh -huh. y eh, abajo de la, de la cámara tengo la, la pantalla. La imagen de, que, que tenemos aquí atrás. Uh -huh. Así que entonces eh, Así es. Ay, disculpen y les digo por qué hacemos estos movimientos de, uh -huh. de, de, de, de, de la vista de nosotros para que sepan por qué a veces eh, pasa estos detalles que no se platican en, sí, en, pues no. En, en los programas. Así es. Pero yo lo quiero comentar para que sepan cómo funciona una cámara con los monitores y, y pensar en la pantalla que tenemos atrás, pues con mayor razón. Entonces, esto es el, el motivo del agradecimiento. Así es. Ayer nos la pasamos con los hijos varones. Eh, en una comida que nos ofreció uno de nuestros hijos y ahí nos juntamos mi así hija andaba es. ocupada eh, tenía unas participaciones en, en las conferencias sí. eh, en las conferencias y entonces ella no, no nos pudo acompañar ayer nada más este, nos llamó y estuvo con nosotros en la uh -huh. llamada y bueno así pues es. Ese, ese es el, el punto de, de agradecimiento así mi es, amado, mi amada y darles gracias a todos los que han puesto un mensajito, claro. han puesto un, un me gusta, han puesto un corazoncito, han puesto algún eh, alguna adorno ahí dentro de lo que son las páginas de Facebook. Así es, a toda nuestra familia, a todas nuestras amistades, a nuestros hermanos en Cristo, uh -huh. eh, a todos, a todos, les amamos en el amor del Señor y mil gracias por, por enviar estos saludos y estar con nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente. Y hace 56 años, un día como hoy, íbamos a la capital de México. Sí, ¿verdad? <risa> este, por allá, por allá. En nuestro viaje de luna de miel. Y allá te, nos vimos uh -huh. con un, unos amigos y compadres Compañera eh, de, de, de trabajo, Estercita. Uh -huh. La comadre Estercita. Eh, eh, sí. De Leal. Eh, sí. y el doctor Alberto, Alberto. Y bueno, ellos que nos pasearon por allá un poquito. Sí, sí, sí, así es. Porque él estaba trabajando en... en, en, en ¿qué, ¿Qué hospital era? En el Hospital de la Raza. En el Hospital de la Raza, no. ahí en México. Así es. Y ya, después se vinieron a Reynosa y después a Macalen y ya los te, tenemos lo perdidos no sabemos dónde están pero por ahí eh, por ahí están por ahí están perules eh, este es el nuestro a, a, video de agradecimiento a nuestro Dios amén pero no podemos dejar de de orar eh, por todos y cada una de las cosas que Dios ha hecho en Así nuestras es. vidas yo quiero invitar a esta mujer que ha sido esta compañera por 56 años más dos de noviazgo. Así es. Claro. Que poquito ya andamos ahí rascando a los 60 años. Ya, ahí, por ahí vamos. ¿verdad? Ahí vamos Entonces, sí. yo te quiero invitar, hija, sí. a que tú hagas una primera oración y yo termino con otra. Amén. Oremos. Alabado sea su nombre, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que que nos das Padre Santo, de poder estar todavía con vida, con salud. Gracias, Gracias señor, señor, porque tus misericordias son grandes cada mañana, cada día, Señor. Gracias, Señor, porque nos ha permitido todo este tiempo, Padre, estar unidos en matrimonio. Gracias, Señor, por los hijos que, que nos has dado. Gracias, Señor, por los nietos que nos has dado también. Porque son un regalo tuyo, Padre Santo. Y sobre todas las cosas, Padre Santo, siempre, Señor, eh, conducirlos, Señor, por tu camino, Padre Santo, orando siempre por ellos, Padre, porque estamos en un mundo tan eh, eh, con tantas tentaciones y tantas cosas, Padre, que siempre tenemos que estar, sí, Señor. Señor. Eh, eh, señor, en esa comunión, Señor, y en esa confianza, eh, contigo, Padre, eh, protegiéndolos, Padre, porque solamente usted, Padre Santo, es el que nos nos protege en todo momento, Padre Santo, y que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento para hacer todas las cosas y hacer todas las cosas que a usted le agradan, Padre mío. Gracias, Señor, porque, Señor, no no, no tenemos palabras, Señor, que eh, ¿Con qué, Señor, darle las gracias? Porque ha sido demasiado, demasiadas cosas que nos ha dado, que nos ha brindado, porque aún sin ser merecedores de tanto, su amor, su gracia y su misericordia han sido Amén. muy grandes, Padre Amén. mío. Gracias por su bendito amor, Señor. Gracias por concederle a Rafael, Señor, cumplir también un año más de vida este día del 24 de octubre, Padre Santo. Gracias por la vida de él, porque hasta aquí, Señor, ha sido, Señor, mi brazo derecho, Señor, que nos ha conducido a los dos, Señor, a, a través de su palabra, Padre Santo. Y tener ese mismo amor y ese mismo sentir, Padre, por la humanidad, para, para poder, Señor, seguir, Señor, Amén. compartiendo su palabra, Padre mío. Gracias, Amén. Señor, por su amor, Señor. Y gracias Padre Santo, porque hasta aquí usted ha sido con nosotros, Padre. Gracias por todas, Aleluya. todas sus bendiciones en el nombre sí. de Jesús. Aleluya. Amén. Y ahora yo voy a terminar con una oración más eh, de agradecimiento. Amén. Y eh, quiero compartirles, ¿verdad? Que por la gracia del Señor... Cuando nos casamos, yo no conocía de las cosas del Señor. Uh -huh. Mi esposa se había conocido desde de, de jovencita, de niña, pero me conoció a mí y, y yo la aparté prácticamente del camino del Señor. Pero gracias a, a Dios, porque Amén. ya Así una es. vez viviendo en, en Reynosa, después de que ya nos regresamos de Monterrey, Dios le puso que sus hijos. Cuidado, también el tema Y empezó a orar por mí. Y Dios le hizo el milagro de, de que yo la invitara a ella. Amén, para pues, acercarnos a las cosas del Señor. Amén. Una oración contestada. Una oración contestada. Eh, que eh, la misericordia del Señor grande siempre, siempre. Eh, eh, estaba yo pues orando y confiando que él un día iba a tocar, porque yo, yo, yo le pedía que tocara tu corazón porque yo no iba a poder hacer nada contigo, pero él sí podía. Y mira, sí. bendito sea el Señor que así fue y agradecida enormemente con mi amado Señor, que <ríe> por eso las misericordias del Señor son grandes cada mañana, cada día, y hay que confiar en Él y creer que Él lo hace y Él lo hace. Y Él lo hace. Entonces, una las cosas mundo. que Dios hizo en, en nosotros, agradezco a, a Dios porque a través de Él eh, conocí yo a, a, a Pedro Javier Salinas, uh -huh. ya también fallecido. Eh, y pues... Eh, un día estando yo en la oficina de un arquitecto que estaba enfrente de un templo y al salir yo de esa oficina vi a Pedro Javier y yo ¿Qué, qué estás haciendo aquí? Le yo, no yo estoy esperando a mi esposa uh -huh. eh, es que en ese, entonces ella cuando estaba aún vivía estaba, estaba en la, la reunión el, de la sociedad femenil Exacto, eh, uh -huh. ¿no? entonces eh, Digo, fíjate que ya me había Fijado aquí, tuve la intención De, de, de arrimarme, de asomarme Pero pues no, no Dije, no sabrá Dios qué será aquí Este, este lugar y, y todo era no, por el desconocimiento Así es de, En cuanto a las cosas del Señor uh -huh. Pero esta mujer, gracias a Dios, estaba orando por mí Oh, sí, alabado sea el nombre eh, del Señor. y eso permitió que yo un día, pues yo la invitara a ella a ir al templo. Amén. Porque así es. Eh, Pedro me dijo en aquel entonces, hace muchos años ya, eh, pues te invito ven, puedes sí. venir hoy por traer a la familia. Por supuesto que sí. ¿eh? Sí, es que le, verdaderamente. <risa> Porque no se conocen. Eh, sí. La, la oración este en, en el señor puede mucho y, y, una, y cambia. una y cambia y sana y, y te liberta y te, bueno este y una de las cosas este que es a través de la oración Amén. que mi, mi madre siempre estuvo orando por nosotros para que nos acercáramos al señor porque no no estábamos en, en las cosas el, el del camino. señor y ella siempre siempre siempre siempre siempre eh, eh, estuvo orando que el Señor nos alcanzara, que el Señor nos tocara eh, porque ella, ella sabía porque, porque ella ya tenía tiempo de conocer al Señor y siempre fue muy fiel y todo entonces este yo, yo era la que andaba por ahí por un ladito que no, no quería entrar muy bien pero ya sabe uno que, que cuando cuando este el enemigo es el que se, se mete y te estorba para que no no busques al Señor, pero así. pues en, en la ignorancia de uno, ¿verdad? Este, eh, así, así pasan las cosas, por eso es que siempre... Y no, yo por andar ahí hay que buscar, hay que buscar al Señor, porque Él es el único que nos puede salvar de, de, de este mundo de tantas cosas que, así que, es. que hay. Así de que, pues, el, el, alabado sea el Señor. Entonces, para terminar ya, porque ya se nos fue el, el tiempo. Eh, yo quiero terminar orando Amén Y agradecerle a todo el mundo De los que vayan a estar viendo el video Los que ya lo están pues, viendo yes. Y los que vayan a continuar Viendo el, el video de agradecimiento Y los que van a estar En, en Youtube Y en otras páginas sociales uh -huh. Padre le adoramos, le bendecimos Alabado sea su nombre Señor Glorificado sea su nombre Gracias Señor han sido 56 largos años Sí, Señor. Gracias, padre. que usted ha sido con nosotros. Sí, Padre mío, gracias, Padre Santo. Gracias por la familia, gracias, gracias por señor. los hijos, por los nietos. Y Padre Santo, gracias por todas las amistades y familiares. Sí, Señor. Y todos nuestros visitantes a nuestras páginas sociales. Señor, bendígales, cuídeles, sí, guárdeles. Así sea, que padre. sean también escuchadas sus oraciones para que usted, Señor, toque sus vidas y la de sí, los sí, suyos. Señor. No podemos dejar, Señor, toque, toque sin vida, mencionar señor, que... que usted bendiga también a los que están enfermos, a los que están pasando por alguna necesidad. Sí, Padre. Señor, con, toque sus vidas, toque sus cuerpos. Mano, con Emilio, señor, toque que con se quite toda enfermedad, señor, que se quite todo, todo malestar, que, sea sano que se quite enfermedad. toda pobreza, que se quite todo aquello sí, señor. que pudiera esto Señor, en el desarrollo sí, de señor. la familia. Sí, mi y a usted, Cristo. Señor, le damos la honra, sí, le damos señor. la gloria, le damos la alabanza. Sí, padre, y le damos, Señor, sea, señor. todo, todo, todo. Sí, señor, El agradecimiento a usted, Señor. Gracias, Padre. Gracias y gracias, por Padre. Su señor, gran porque amor. Porque me permitió conocer padre a esta grande. joven sí, señor. muchachita cuando la conocí gracias, en la escuela padre. y padre santo gracias, yo ya señor. era mayor que ella pero gracias, señor usted gracias, pone señor. todas las cosas de tal forma de tal manera sí, señor. de que esto pudiera acontecer y sucedió Así es, padre. y por ello gracias señor, gracias señor porque ya son 56 años gracias, de matrimonio señor amor. más de los años de, de, de noviazgo sí señor gracias, y Padre, padre. Santo y gracias por toda la familia y gracias por todas las amistades sí, señor. y gracias por todas las personas que han estado con nosotros gracias, en todos padre. sus años gracias, señor, gracias, señor, señor que hemos estado también dentro del ministerio y Padre Santo Alabado a usted sea, le damos nombre, honra, le damos gloria y le damos sí, alabanza señor. Honra, gloria, en Cristo gloria, Jesús señor. Aleluya, sí, señor. Amén amén así es, y Amén así sea Amén. Mis hermanos, hasta aquí llegamos Agradeciéndoles a todos Amén. A todos los que están ahorita Así es Y bendiciendo a Los que vayan a continuar viendo Y que este video se va a quedar Grabado en Facebook Va a estar en Youtube y en otras páginas Y que todos los que lo vean Dios Amén. bendiga sus vidas Así es que Dios me les bendiga. Que Dios les bendiga grandemente. Que Dios me les cuide, Dios me les guarde y que les conceda los deseos de sus corazones. Así es. Y sobre todo que la familia venga a ser unida. Y vengan al conocimiento Señor. del Señor. Bendiciones para todos. Okay, bendiciones. Un abrazo fuerte para todos y cada uno de ustedes.